Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Y hoy estamos en una nueva Video Reacción A un nuevo vídeo de una animación de Among Us. Así que vamos a reaccionar a la mejor animación de Among Us. O una de las mejores, de las más graciosas, de las mejores animaciones de YouTube. Así que sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción Seguramente veremos dos animaciones Porque el vídeo la verdad que es bastante, bastante cortito Así que seguramente veremos dos animaciones O cosas así Y como estaréis viendo muchas de las personas de este vídeo El fondo, el fondo Lo estaréis viendo distinto Y es que tengo un croma Pero si hago así estaréis viendo... Mm, no sé, una playa y luego si hago así, estaréis viendo una montaña, pero lo dejamos así así que chavales, espero que os guste este fondito de nuevo, que la verdad es que me ha costado bastante hacer porque no se lo digáis a nadie, pero eh, esto esto eh, una manta verde simulando un croma hay dinero, youtube no me paga tanto para comprarme un croma y lo de debajo es una caja de una televisión gigante me ha dado para que me dé en la resolución de la cámara. Así que todo va bien de momento. Así que como se me caiga para atrás, la liamos. ¡Dentro vídeo! Sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Tenéis mi Instagram, mi Twitter y también tenéis mi correo por si me queréis mandar, mandar cualquier otra cosita. También tenéis mi Discord por la descripción porque ahí la verdad que hay bastante gente. Y podéis conocer gente. También llegan todas, todas... Todas las alertas de mis vídeos Así que Saben que tienen mi Discord por la descripción Así que sin más dilación Dentro vídeo Bueno, pues ya tenemos el vídeo por aquí Vamos a ver si está todo bien para grabar Todo está correcto Así que vamos a darle al play en 3, 2, 1 No, al inicio no a Ahora sí ¡Dorime! Haga salir de la trampilla y no se acaba de cuenta ese hombre. What. No. ¿Cómo? Entendiendo. ¡Toma! Bueno, bueno. ¿Qué diablos? El impostor. No me había quedado claro. Fíjate tú. Ojo, oh, qué estás jugando la play. No, se trilló el dedo. ¡Pero qué! ¡Esa mano! ¡Ah! ¿Qué? <risa> ah. ¿Pero, ¿Pero qué pruebas es esa? ¿Qué prueba es esa? <risa> ¿Qué prueba es esa? <risa> ¡No! ¡No! ¿Quién entendió? ¿Entendió? ¿Quién entendió? ¿Entendió? No. A tomar por culo, te quedas sin reporta. Venga. Al puto suelo. Toma, toma, toma, venga, venga, pim pam Ojo, está saboteando La parte de administración Que la red. ¡Toma, bofet. <risa> El recado La puerta del Minecraft <Omae wa moushinde. risa> Amarillo Quiero que hagan el botón No, no, no, no Le des, no le ve ¿Qué? Bueno, bueno, bueno, bueno ¡Se los para! ¡Se los para todo! ¿Cómo? Bueno, bueno Ese te entró Si no te había entrado los demás Te entró ese Te entró ese de una Ojo, que quedan los demás. Ay, Dios mío. <risas> ¡Qué guapo! ¡Qué puto guapo la animación, bro! ¡Bro, qué guapo! ¡Super currada la puta animación, tío! Bien, ya terminó Vemos aquí. Bueno, pues tenemos otra Animación aquí Así que necesito verla Ahora es conoce a los tripulantes Antes era conoce al expostor, ahora a los tripulantes Así que 3, 2, 1, vamos a ver Vamos a darle atrás del todo 3, 2, 1, que comience este vídeo. Ahí estamos Bueno, bueno, la nave Oh shit, here we go again <risa> no. El experto, ojo El dúo. Real Chat no sé qué significa, pero supongo que será el mamado oh, básicamente Venga, no puedo para Ay, Dios mío Ay, que no caer por la puerta, jefe Otra vez el amarillo Otra vez el amarillo ese hombre es el que está tocado. ¡Qué así! ¡Ja, Brasil, <risa> Dios, qué bueno lo <risa> A los cables, ojo. Oh. Bueno, el amarillo. Brasil, Brasil. <risa> ¿cómo? ¿Qué? Bueno Hay la bomba nuclear la... Ah no el saboteo Uf, te acaban de Hay el dúo Hay el dúo No, pero van de la mando un rato Eso sí que es verdad Que hay alguna gente que Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. <ríe> No, esta Esa mesa me ha muerto muchas veces más las que más de las que yo en Among Us. dando ¿Oh? el oxígeno. Uf. Yo. Toma, venga, venga, venga. Hasta la próxima. Toma, venga. <ríe> Uff, lleva el titán. Llega el titán. ¡Tuby continuo, ¡No! ¡No! No puede ser. ¡No! Pues bueno, si queréis más como estas animaciones de Among de lo que sea, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que dejar un pedazo de like, una suscripción y así me entero de que os ha gustado este vídeo. También lo podéis poner por los comentarios. Sinceramente me ha parecido muy brutal esta Animación, porque son memes bastante conocidos Por lo menos yo los conozco Son memes bastante conocidos Como canciones, etcétera Y la verdad que, bastante, bastante guapo Está bastante bien editado, porque está bastante bien Se ve que está bastante, bastante guapo Y bueno, en fin, me ha encantado Así que chavales, tenéis el vídeo por la descripción Por si le queréis hacer un chequeo a ese vídeo Sin mí, como digo siempre Así que, espero que os haya gustado este vídeo Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima Adiós